Cooperar es eh, tener una visión general del mundo e intentar que esa desigualdad entre el norte y el sur sea cada vez menor y que las injusticias eh, bueno, eh, acaben mermándose porque durante mucho tiempo se ha hablado en el mundo de la cooperación del primer mundo y tercer mundo, pero la realidad es que todos vivimos en el mismo y hay que luchar porque todas las personas que habitan el planeta se tengan y disfruten los derechos fundamentales que nos protegen.